I'm <laughs>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 Presente siempre aquí en el estudio. Para este sábado, el Powerball tiene un premio de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 ya lo escuchaste, busca esos juegos instantáneos y comienza a ganar. Damos ahora comienzo al sorteo del Pega 2. Mucha suerte. El número ganador comienza con el cero. Segundo número. Es el 2. El número ganador del Pega 2 es el Cero Dos. Repito, el número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy. ...es el 0-2. Ahora continuamos con el Pega 3. Muchísima suerte, Puerto Rico. Este boleto en mano. El número ganador de Pega 3 comienza con... ...el 6. Segundo número... ...es el 2. Tercer número... ...es el 1. El número ganador del Pega 3 es el 6-2-1. Repito, el número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy...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 Es el 4, el número ganador del Pega 4 es el 7634. Repito, el número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy es el 7634. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información, entren a nuestra página web, loteriasdepuertorico.pr.gov. Nos vemos esta noche a las 9, que pasen todos una linda tarde.